Buenos días, compañeros y compañeras. Recibí un cordial saludo en mi nombre y en nombre de mis compañeros Juanma y Pedro, por la celebración de este evento, donde vamos a compartir propuestas programáticas para nuestra organización. Y os lo agradecemos porque en estos tiempos convulsos de cambios acelerados, en plena revolución digital, inmersos en una emergencia climática, es muy importante que reflexionemos colectivamente sobre cómo tiene que responder nuestra organización a estos retos civilizatorios. Aquí y ahora nosotros proponemos que nuestra respuesta tiene que ser desde la izquierda transformadora, con rostro feminista y en clave de identidad andaluza para que culmine con la sustitución del actual sistema económico neoliberal, causa última de todos los problemas que tiene nuestra sociedad, desempleo, desigualdad, deuda, desahucio, desmantelamiento del estado del bienestar y desarraigo de la ciudadanía, incapaz de satisfacer las demandas y eh, las necesidades sociales, un sistema fracasado, origen del mayor problema actual de la humanidad, la emergencia climática que afecta a nuestra propia supervivencia en la tierra. Con nuestra propuesta también hemos, hacemos una clara apuesta por el municipalismo como vector potenciador de los cambios que necesitamos. Hay que ir decididamente en las próximas elecciones locales de 2023. Hay que llenar Andalucía de ayuntamientos de cambio. Para ello, tenemos que construir una base social para el cambio. Para todo ello, se necesita una profunda reflexión cultural y una revolución social. Entendemos que tenemos que trabajar estratégicamente en ello. En este sentido, van las propuestas que desarrollamos en nuestro documento, y dicho esto, poco más. Venimos con muchas ganas de escuchar vuestras propuestas. Un fuerte abrazo y saludo a todos los compañeros y compañeras que estamos aquí. Muchas gracias.